el mundo no había conocido otra desgracia más terrible que esta. Porque usted no sabe. Mira los políticos, Se demostró que la aglomeración de gente es una cosa terrible. Vamos a ver, Ramón. El hombre de pollo fácil. Buena. Tomás. Buena. Oh, Tomás. Oh, sí, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. Tomás, parece que va a ir a que la población del mundo la va a reducir al 20% porque los gobiernos ninguno no están haciendo nada en ninguna parte del mundo Bien. hay demasiada gente y van a sacar de cada 100 más a sacar 20 cada quien que se cuide para que quede vivo que aquí nadie no está cuidando a nadie ya ni policía ni nadie que hay todo el mundo de paro yo estoy de acuerdo contigo cada quien tiene que cuidarse eso es verdad Gracias. ahí yo estoy de acuerdo contigo sí. Ramón. cada quien tiene que cuidarse señores Mira lo de Germán Vázquez, el músico que era de Ulfrido Vargas. Porque eh, la gente, porque eh, el ser humano y particularmente el dominicano, hasta que no siente las cosas directamente en su cuerpo, como que no le da mente a nada. Miren, eso del COVID, las experiencias que uno ha visto y lo que han contado personas. Señores, eso es terrible. Eh, mira, Germán eh, Vázquez... Murió y no supo que su esposa murió. Su esposa murió cuatro días antes. Uno de los mejores músicos de este país. Los dos le dio el COVID. Y los dos murieron. Y lo grande es, para que ustedes tengan idea, es que le da eso. Los familiares no pueden visitarlos y le da muy fuerte. Sufren. Yo vi un tipo que eso le dio durísimo. Él logró salvarse. Pero ese hombre dijo cosas de los sufrimientos que por momentos se estaba asfixiando. Y, y, y lo terrible que es eso. Usted quiere respirar y no poder. Eh, los dolores en el pecho, fiebre, esa toque lo, lo quiere... Oye, entonces si usted va a sufrir y, y si se muere, es una de las peores muertes. Entonces los familiares no pueden hacerle velorio. Es más, ya hay gente que están dejando los muertos solos. Oigan esto, hay gente que están dejando los muertos solos. Señores, entonces, pero parece que hay ser humano en mazoquita. Buena tarde. Buena tarde. Buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buena, adelante. Buenas Yo sí, buena, llamo aquí el limón de Samaná. El... Ah, dígame el Samaná, ¿cómo está Samaná? Ah, dígame el Samaná, ¿cómo está Samaná? El limón. El limón de Samaná. Ah, qué bien. El limón de Samaná. qué bien. Aquí eh, a, a, a los fines de semana. A los fines de semana. Los lo, lo domingos y los sábados. Los lo domingos y los sábados. Aquí no hay mascarilla. Aquí no, no. Hay en nuez, no En los bares a la nueve. No. En los bares a nueve. ¿Y la policía? A las nueve. A la nueve. A la nueve de la noche los bares están prendidos aquí. Oigan, no, pues eso pendidos. no puede ser. ¿Y la policía? Bueno, Oigan eso en el Limón de Samaná Oigan eso, ¿en el Limón No, pero este de país Samaná? es una cosa terrible, señores Esto es tierra de nadie Esto es tierra de nadie Y, y le voy a decir lo siguiente La gente se juega La pandemia que se conoce como la peste africana O la peste española Mató 50 millones de personas Y eso no se puede comparar con esto porque esto se le pega a cualquiera que usted no sabe. Hasta con pasarse la mano por ahí. Que usted le puso la mano a algo. ya usted tiene esta desgracia. Y no hay vacuna. No ha podido conseguir vacuna. Y esa gente. Y aquí tenemos un porcentaje de personas. Que sufren de diabetes. Que sufren de presión alta. Que sufren de corazón. Que son obesos. Y esas son gente candidata a la muerte. Si le da esa vaina. Entonces esa gente tiene que cuidarse Ahora Yo Como digo una cosa digo la otra El culpable es el gobierno Que no le mete mano a eso Porque es que si usted Anda sin mascarilla Coño usted tiene que ir preso si, Mira ahí apareció Un grupo de gente Dice que jugando y Todos juntos no, usted no lo puede permitir. Usted tiene, usted tiene que ir preso porque usted no puede dañar gente sana. Usted no puede dañar su, su familia, su viejito, sus hijos. Usted se constituye en un criminal. Usted se constituye en un criminal. Y tenemos veces. Entonces vamos a echar la vida entera trancado en cuarentena. Porque dos o tres irresponsables y un gobierno que no es capaz de aplicar las leyes y hacer que se respeten las normas. Porque el gobierno, el gobierno es el culpable de que la gente viole y ande así. Porque si el gobierno dice es sin piedad y sin ningún tipo de contemplación, usted salió y violó, no importa que usted sea coño amigo del presidente de la República, usted violó y va preso. No que yo soy, usted va preso. Entonces, ve, los médicos están cansándose Yo vi, yo vi un testimonio de unos médicos Decepcionados Que dicen ellos, pero no vale la pena nosotros coger riesgo, Porque han muerto muchísimos médicos sí, No vale la pena coger este riesgo que estamos cogiendo Y esto cada día por un grupo de irresponsables ¿Tú sabes lo que es eso? Los médicos, va a llegar un momento que ellos van a decir no, Hasta aquí llegamos Y cuando esa gente digan Olvídese que se mueran y, y tú no lo puedes obligar a ellos. Mira, la, la gente se está jugando, pero el panorama que se está presentando es un panorama oscuro un pa, por un grupo de irresponsables y por un gobierno que como dijo el Istín Diario ayer ha soltado esto en banda. Sálvese quien pueda y a Dios que reparta suerte. Así que está esto. Porque oye lo que ella dice, mira, primero me, de desmadeja. Que la policía ni va por ahí. En los limones que no hay mascarilla que los sábados y los domingos. Los negocios están abiertos todavía hasta las 9 de la noche. Habiendo un toque de queda los sábados y los domingos. Que empieza a las 5 de la tarde. Qué, qué, qué penoso eh, eh, eh, lidiar con un pueblo indisciplinado. Con un segmento de la población de irresponsable. Y que no se le pueda, porque no hay un gobierno que ejerza la autoridad, que no se le pueda aplicar la ley. Qué penoso es eso, men. ¿Eh? Que usted saber que un grupo de malditos irresponsables andan en la calle contagiando gente. Mira lo que dice esa muchacha. El hombre en el mercado y la mujer en Huiza contagiando gente. No, no puede ser así. No puede ser así. En los países que hay reglas y que las leyes se aplican, cuando detectan que un tipo quiere. lo ailan a todo el mundo. A todo el mundo lo ailan lo por el mundo. Hasta que esa persona. Buenas tardes. Hasta que esa persona. ¡Buena tarde! Hola, Omar! Sí, buena. Mira, ellos sí van a los barrios. Lo que pasa es que ellos le tiran pie a la policía. Y Madeja, ellos, ellos pase lo que pase, es que ellos le tiran piedra. También es verdad. En la capital, un grupo de desaprensivos le tiró piedra y enfrentó a la policía. Es un caso único, parecemos, un pueblo de salvajes, señores. Eso me es da lo que él dice. Le tiran piedra. Oye, no, pero eh, eh, miren, esto es para analizar y para reflexionar en gran